Bueno, pues bienvenidos a todos los que he saludado y los que no. Bienvenidos a esta nueva clase. Vamos a empezar organizando el campo, porque luego hablaremos de teoría y siempre viene bien un refuerzo para que la información que os voy a dar penetre mucho más profundamente y para que nos unifiquemos todos en esta comunidad que tenemos hoy aquí. Vamos a colocarnos en una posición cómoda. Estamos sentados cómodamente, la espalda bien recta, los hombros relajados, la cabeza erguida. Bai huey, sube hacia arriba. Pensamos en la alineación juei y bai juei para que el canal central esté perfectamente alineado. La energía fluya. Cerramos el huellín en el centro del perineo, ya sabéis que nos abrimos al universo, abrimos todo excepto el huellín. Cerramos el huellín y mentalmente lo conectamos con el Mingmen. Colocamos bien las plantas de los pies en el suelo, los brazos como queráis, las manos como resulte más cómodo. Cabeza erguida, barbilla ligeramente de manera natural hacia adentro y la lengua en el paladar también de manera natural. Vamos a dejar a un lado esa mente racional, la mente que utilizamos durante el día, corrientemente es la que está trabajando, la vamos a hacer a un lado y vamos a despertar a nuestra conciencia. Luego vamos a hablar más de la consciencia. La consciencia siempre está ahí, pero hay que despertarla. Hay que decirle ahora guías tú. Ahora es tu turno. Respiramos profundamente, soltando el diafragma. Relajando suave. Sentimos nuestra conciencia, nuestra mente, cómo va recorriendo poco a poco todo nuestro cuerpo. Lo va recorriendo y a la vez que lo recorre, se va llenando de luz. ¿Qué significa se va llenando de luz? Nuestro cuerpo de materia se va relajando y se va transformando. En esa neblina brillante que es el chi. Vamos relajando, visualizando la parte de la cabeza. Relajamos la zona del entrecejo, muy importante. Está el intang y está el shank en el palacio del corazón. Aquí donde se apoyan las gafas. Relajamos esa zona y esbozamos una ligera sonrisa, la sonrisa interior. Subimos ligeramente los párpados inferiores. Se esboza una sonrisa suave, tranquila, como la de los Budas. Sentimos relajados los ojos, la visión, se iluminan los ojos, sentimos cómo se relajan los oídos, la nariz y la boca, todo el rostro se relaja, la expresión se relaja. Sentimos cómo se relaja la parte posterior de la cabeza, el cuello. Vamos visualizando cómo se relajan los hombros, ese pozo del hombro, ese Jianjing, se relaja, baja la energía, la energía yang en exceso, conecta con riñón se relaja, relajamos las extremidades superiores, los hombros, los brazos, los codos, los antebrazos, las muñecas, las manos y los dedos, perfectamente relajados. Sentimos cómo se va transformando todo el cuerpo en chi. Relajamos. Sentimos el pecho relajado, la espalda relajada. La caja torácica y los órganos del pecho, los pulmones. La respiración se relaja el corazón, se relajan los latidos, el corazón late suave, acompasado, se relaja el abdomen, las lumbares, se relajan los órganos del abdomen, el páncreas, el estómago, el bazo, los intestinos, el hígado, la vesícula biliar, los riñones, la vejiga, los órganos sexuales. El aparato reproductor, todo se relaja. Se relaja la columna desde el coxis hasta el atlas. La vemos como un tubo de luz, una columna de chi. Se relajan las caderas, la pelvis, los muslos, las rodillas, las piernas, los tobillos y los pies. Todo nuestro cuerpo está profundamente relajado. Es un cuerpo de chi. Ya no lo sentimos como materia, lo sentimos lleno de chi, lleno de esa neblina que no es neblina, de ese vacío que no es vacío. Sí. Vacío. Sí. Vacío. Juan Juan Ju Cun Cun Tan vacío, pero no vacío, lleno de chi brillante. Nuestra conciencia, nuestra mente se enfoca en los centros de energía. Abrimos los puntos de energía. Abrimos profundamente el Bai Hui, el Tianmen la parte superior de la cabeza. Y como esos focos de Hollywood o de Montjuic se conectan, se conectan al, al chi del cielo, ¡Bum! muy alto, muy arriba, sentimos las plantas de los pies muy afincadas en la tierra, los chuan en la planta del pie se abren por completo, conectan con la energía de la tierra. Y un montón, la energía de la tierra entra, entra por las piernas. Conectamos profundo, muy profundo. Sentimos los Lao en las palmas de las manos. Nos sentimos abiertos por completo, conectando con el chi de la naturaleza, el chi de todos los seres vivos. Todo el cuerpo perfectamente abierto, fluyendo el chi libremente. No hay fronteras, no hay límites. Mi chi, el chi del universo, no está separado, fluye, fluye el chi del universo al interior, fluye mi chi fuera del cuerpo. La conciencia guía, la conciencia nos expande, nuestro chi le sigue, nos expandimos a todo el universo. Nos expandimos y nuestra conciencia se une a todo lo que existe. Se une al planeta Tierra, a las rocas, a las montañas, a los bosques, a las plantas, los árboles, todos los animales, el viento, las nubes los océanos profundos. Nos unimos también a la luna, nuestra compañera de viaje, al sol, a sus llamaradas resplandecientes, a todo el sistema solar y a todo el universo. Nos unimos a la partícula más diminuta de la materia, y nos unimos a la galaxia más lejana, allá al comienzo del universo. Somos uno con el universo. Nos unimos, nos sentimos unidos a todos los que estamos aquí. Somos uno. No estamos solos. Nunca hemos estado solos. Nos unimos a todos los seres del planeta, a los maestros, al doctor Pan. Nos sentimos unidos. Un solo corazón, una sola mente. Abierto el corazón, abierta la mente. No hay juicios. No hay fronteras, no hay tú ni yo, no hay nosotros ni ellos. Somos uno. Todo lo que le sucede al planeta repercute en los demás. Todo lo que le sucede a una sola persona repercute en todos los demás. Somos una totalidad. Somos uno. Sentimos ese universo, ese chi sentimos esa información que llena el universo. Recogemos esa información, disfruta, disfruta de la sensación de ser uno, de sentirte unido a todo lo que existe. Tú estás en todo el universo y todo el universo está en ti. Siente ese amor, esa sensación de armonía, de calma, de paz, de amor profundo. No hay juicios, no juzgamos, solo observamos, solo aceptamos. No hay tiempo ni espacio. Sentimos la información. Abrimos nuestra mente a la información. Información de sanar. Información de aprender. Información de ser uno. Hace mucho tiempo que no... Y no practicamos los ocho versos, vamos a hacerlos hoy. ¿Os acordáis de las palabras? Primero os las diré y luego lo cantamos. Ting-tien, li-ti, la cabeza en el cielo, los pies bien profundo en la tierra. Y Chong, la mente se expande, el cuerpo se relaja. Wai Jing Nei Jing, somos respetuosos con el exterior, somos consecuentes con nuestro interior. Xin Mao, el corazón. Se expande, la apariencia es humilde, y ni en puchi ni un solo pensamiento nos distrae. chi tai kung. La mente se expande al infinito vacío. Shen chu, Chao Yi. Iluminamos todo el interior del cuerpo. rong rong. Todo se armoniza. El cuerpo, la mente, el chi del universo. El que se acuerde puede cantarlo. El que no lo sepa, simplemente que mantenga en su corazón el canto. y <Susurra> Wai Chau, a empezar, podéis abrir los ojos, vamos a empezar la teoría. Hoy vamos a hablar, os voy a hablar del Junyuan Chi, del Iyuan Chi. Tengo esa inmensa suerte, ese inmenso honor porque el Junyuan Chi es todo lo que existe. Qué inmenso honor hablar de todo lo que existe. Las teorías del Jun Yuan Chi son unas teorías. La teoría del Jun Yuan Chi es una teoría que elaboró el doctor Pang. Pero a diferencia de otras teorías, no son teorías elaboradas por el intelecto. El doctor Pang las elaboró porque con su práctica se fue encontrando cosas que tenía que explicarse. Y de ahí surgió la, la teoría. Por lo tanto, es una teoría que se siente en la práctica. A veces no al principio, pero a medida que vamos progresando, vamos encontrando esa teoría en nuestra práctica. A mí a veces me ha pasado, he practicado y he sentido algo especial, una cosa concreta y me he dado una explicación. Y un día pasa un, una charla, una conferencia de un maestro y mira, explica eso en la teoría. Y dice, ¡Oh! Es justo lo que sentí. Pues la práctica en la teoría es todo uno. La teoría básica de la totalidad junyuan podríamos explicarla. Voy a definir primero qué es el junyuan chi. Hun Yuan chi, la definición um, clásica, es que es una unidad formada por más de dos elementos, formada por materia, energías e información. Esto ya solo nos va a decir mucho del chi Luego hablamos más. Tengo que explicaros un poco el origen del universo tal como se ve en el taoísmo y como lo ve el doctor Pan. En el comienzo del universo estaba toda la materia en una pequeñísima partícula de algo que ni siquiera era espacio. En un momento dado ese espacio, esa partícula empieza a expandir. Y al empezar a expandir empieza a crear el tiempo y el espacio. Y empieza a desarrollarse el Jun Yuan Chi. Empieza a expandirse el Jun Yuan Chi original, origen de todo primordial, fuente de todo. Ese Junyuan Chi se expande, se expande, se expande y a medida que se va desarrollando, expandiendo, va transformándose. Ese Junyuan Chi sutil, extremadamente sutil, fino, puro, esa sustancia primordial se va convirtiendo en energías invisibles y poco más allá, esas energías se van condensando y forma materia visible. Pero la mayoría del universo, aún hoy, está constituido por ese Jun-Yuan-Chi primordial, que no es materia, que no son energías. No hay luz, no es gravedad. Es Jun-Yuan-Chi primordial, original. Puede dar lugar a cualquier cosa. Da lugar. A todo. Es otra característica del junio Anchi Chi. El Jun Yuan Chi original da lugar a todo lo que existe. Todo lo que existe proviene del Jun Yuan Chi. Parece muy de sentido común, pero es importante para nuestra teoría. ¿Por qué? Porque la materia es energía condensada. Es visible porque es más densa pero se está transformando continuamente la materia en energías, en chi, y el chi en materia, continuamente. Esto es fantástico para entender, es clave para entender la enfermedad y la sanación, porque ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo, por razones X, el chi que en vez de fluir se ha estancado, y se me ha condensado y ha formado un cálculo en la vesícula o un tumor o un bulto de grasa o una excrecencia ósea, ha formado algo material que el cirujano puede abrir y tocarlo. Esa materia también puede convertirse en chi, puede hacer el, el recorrido inverso y eso que yo toco ese tumor, ese bulto, esa excrescencia, esa piedra que me han sacado del riñón y me la han enseñado en un tubito, puede disolverse, puede convertirse de nuevo en chi y fluir. Parece fácil. En la teoría es fácil. Otra cosa es que aprendamos a hacerlo. Pero se puede. Y eso es lo más importante, porque si tenemos eso en cuenta, sanar se ve de una manera completamente diferente. El dolor es un bloqueo de chi, pues desbloqueo. El tumor es una condensación de chi, pues lo disuelvo. La emoción es un órgano bloqueado, pues lo hago fluir tenemos esa posibilidad, esa libertad en nuestras manos. Es fantástico. Eso da otra visión. Yo puedo ir a que me curen, me ayuden, pero yo puedo hacer mucho con mi mente. Nos da una responsabilidad nueva. Hay gente que no le gusta esa responsabilidad. Prefiere tomarse la pastilla. No, no, yo no quiero esa responsabilidad. Pero hay gente que eso le abre los ojos. Bueno, si yo me he enfermado, yo me puedo curar. El Hoon Chi es algo infinitamente pequeño, más pequeño que el Muon, gluón, Quark y cualquier nueva partícula que en los últimos meses hayan descubierto. Yo soy de la generación que hablábamos de electrones y protones y neutrones, pero ahora hay infinidad de partículas aún más pequeñas y es lo más grande es más grande que lo más grande, que es el infinito. Está en todo, pero tiene un problema, no podemos medirlo, podemos sentirlo. Nosotros podemos sentir el chi. No sé si todos lo habéis sentido ya, pero cuando uno hace algunas meditaciones, cuando uno siente la bola de chi, cuando uno coge chi del universo, cuando uno se expande, se siente el chi. El problema es que no lo podemos medir, no podemos hacer una foto y no podemos medirlo. Primero no podemos medirlo porque para medir algo, si yo quiero medir algo que mide 2 20 centímetros, necesito una regla que mida centímetros. Si quiero medir algo que mide 5 milímetros, necesito una regla que mida un milímetro. Si voy a medir lo más ínfimo de lo más ínfimo, es que no tengo la regla. Y no lo puedo enseñar a alguien que no lo practique. Eso es lo bueno. Puedo enseñarle a otro a que practique y lo sienta. Pero no podéis convencer a alguien diciendo que hay chi si no lo ve. Porque lo tiene que sentir. Pero se puede sentir. Otra característica que hemos hablado es que lo contiene todo y todo chi. Y otra cosa que contiene el Junyuan Chi es toda la información. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando se forma ese universo en ese gran Big Bang, ese universo contiene toda la información de cómo va a ser ese universo o los miles de millones de universos posibles. Porque a partir de un punto siempre hay millones de posibilidades. No estoy hablando de terminismo. Nuestro destino no está marcado. Delante de mí hay infinitos futuros. Pero están ahí. Están en esa información. ¿Por qué os cuento esto? Porque pensad qué cosa más maravillosa. Podemos escoger. Es decir, yo aquí tengo la información de yo enferma. Y aquí tengo la información de yo sana. ¿Cuál queréis escoger? Y me diréis, no podemos escoger. Sí, podemos. No será un camino fácil, pero podemos escoger. Y todos los que estáis aquí creo que ya habéis escogido. Yo hablo mucho de películas porque me encanta el cine. Si habéis visto La vida de Pi, que siempre lo comento, una de esas películas que uno ha de ver una larga película para que en el último minuto se entere de lo que ha visto, de lo que ha estado viendo, pues en ese último minuto te das cuenta de que podemos escoger. Si tenemos todo el universo, toda la información, ¿cuál quiero para mí? ¿Quiero estar enferma? ¿Quiero estar deprimida? ¿Quiero estar triste o quiero estar sana, feliz y en armonía? Podemos elegir. Solo es cuestión de saber cómo. Para eso estamos aquí. Otra cosa que tiene bueno el Junyuan Chi, que hay que saber de él, es que hay varios tipos. Está el Junyanchi original, que es el, el, el que forma todo, el que ha dado lugar a todo, pero claro, él ha ido dando lugar a cosas. Y por lo tanto está el Chi de las rocas, el Chi de, de los elementos, del carbono, del silicio, del hidrógeno, el Chi de los metales, el Chi de los minerales, el Chi de las rocas, el Chi de las montañas, el Chi del planeta Tierra. El Chi de lo inorgánico, las nubes, la luz. Luego está el chi de las plantas, empezó en las pequeñas bacterias y virus. El chi de las plantas, luego el chi de los animales, luego el chi del ser humano. Y dentro del chi del ser humano hay distintos, distintos chi, distintas calidades de junyuan Chi. Um, tenemos el Hun Yuan Chi, el chi. Le vamos a llamar ahora ya chi porque ya no es el original, que es como normalmente se llama, el chi del, del cuerpo físico, tenemos el chi del tantien inferior. No es el más puro, tampoco está mal, ¿eh? ojo, que somos lo más, parece ser, el chi más elaborado y fino de la evolución, pero el del tantien inferior, pues bueno, está bien, Está conectado con nuestras funciones vitales, es el responsable de nuestro metabolismo, funciones vitales, de nutrir las células, nutrir los tejidos, nutrir todo, todas las funciones del cuerpo. Luego está el chi del palacio del Mingmen, otro centro energético que hoy trabajaremos. Ese es más puro. Contiene y corresponde a la energía congénita, a ese chin a esa esencia con la que nacemos. Y es muy importante Está relacionado con los riñones, con el sistema reproductor, con el sistema inmune. Tiene una calidad de chi superior. Luego está el junyuan, el palacio del junyuan. Él está relacionado con la esencia de los órganos, con, uh, con todas las emociones también que dependen de los órganos. Es el responsable de que los órganos estén bien nutridos. Y luego tenemos el chi de más alto nivel, el que vibra a la frecuencia más alta. Es casi igual que el junio en chi primordial. Por eso lo puede manejar Por eso nos podemos ir y difundir con él, por eso podemos traerlo. ¿Cuál es ese chi? El chi del Iyuanti, el chi que está en el pantien superior, en el centro de la cabeza, en el centro del Senchi Palace, el palacio del Senchi. Acordaos de lo que hablábamos los que estuvisteis en la formación: el Iyuanti es el cuerpo del ser verdadero, es la sede del ser verdadero. Está siempre ahí, está aquí siempre. El Iyoantí es la sede del ser verdadero y la conciencia es la función. Podríamos decir que el Iyoantí es el océano que está siempre ahí, aunque esté quieto en calma chicha, y la conciencia es la ola que solo se forma con el viento. La conciencia hay que despertarla. El hilo anti siempre está ahí, la conciencia la llamo, la digo, venga, que hay trabajo. Es como si el hilo anti fuera el prado, que está quieto, y la conciencia fuera la ondulación del prado cuando sopla la brisa. Es la actividad, ¿de acuerdo? Bien, es la chispa, por decirlo de alguna manera. Eh, el hilo anti. Como está en el cerebro, pues nos, nos baña toda esta zona. Y es tan semejante el Junyuan Chi, pero la diferencia es que tiene la voluntad, la voluntad de moverse, la voluntad de unirse. ¿Por qué? Porque los demás Chis que tenemos en el cuerpo, todo el Chi del cuerpo, puede ser nutrido, puede manejarse con el Iyuan Chi. Con el chi de la conciencia. Pero el chi de la conciencia solo se puede alimentar con el jueño en chi primordial. Así es que hay que unirse al universo para que la conciencia se nutra, para que la conciencia crezca. Por eso, nuestra conciencia, cuando estamos ahí expandidos en el universo, nuestra conciencia se siente bien, está en casa. Aquí es la sede. Sí. Pero cuando va afuera, se alimenta, se nutre y descansa en todas las sedes energéticas del cuerpo. La conciencia va descansando en ellas. ¿De acuerdo? Bueno. Eh, por último, simplemente decir que el ti hay gente que piensa, bueno, pues si está, no lo puedo notar. Se puede notar, hay un, hay un sonido, no sé si lo habéis oído alguna vez, que suele practicarse para activar la sensación del en ti. No se siente de los cinco minutos, eh, aviso. pero Es un sonido muy peculiar, a mí me parece muy peculiar, porque es un sonido que curiosamente los bebés, se parece al sonido que hacen los bebés, y se parece al sonido que hace la gente que tiene retrasos profundos. Para mí es curioso. Es un. Es un sonido peculiar. Bueno, y hasta aquí yo creo que. Os he explicado un poco todo, las características. Ah, me falta una. Una característica del Jun Yuan Chi, las principales ya os he contado, materi, eh, visi, materia visible, eh, energías invisibles se interrelacionan, eh, el más puro puede manejar a los que no son tan puros, los puede como, como encarrilar, mover, alimentar contiene toda la información, contiene a todo lo que existe y también está más denso en el interior que en la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, un acúmulo de chi, como es un tumor, un cálculo, eh, yo puedo intentar disolverlo de dos maneras, trabajando, sacando capitas, trabajando el exterior y sacando una capa y haciendo que el chi penetre otra capa, el chi penetre, o puedo, si sé hacerlo, puedo ir al centro de ese acúmulo de chi y disolverlo, deshacerlo desde el interior. Porque el interior es mucho más denso, es como el nódulo, ¿sabéis? Como, como el interior de, de una perla y por lo tanto, es lo que más cuesta deshacer, lo que más cuesta penetrar. La persona que tiene esa capacidad de penetrar directamente el interior, consigue mejores resultados, más rápidos, pero tiene que saber poder acceder a ese, a ese interior. Bueno, pues muy bien, hemos terminado aquí nuestra teoría y vamos a practicar. Vamos a practicar, pero de momento vamos a seguir sentados. Hoy os voy a hacer sentar mucho rato. Luego nos levantaremos. ¿vale? Vamos a practicar estos centros de energía. Estos centros de energía. Ahora hemos hablado del Yuan Chi, hemos hablado del Iyuan Chi, de la conciencia, del Chi de la conciencia. Pues vamos a trabajar. Vamos a ver vamos de tiempo. Muy bien. Eh, vamos a trabajar esos centros de energía. Vamos a cerrar los ojos, vamos a llevar la consciencia, despertar la consciencia bien en el interior de la cabeza. Vamos a sentir el cuerpo relajado, vacío, lleno de chi puro, lleno de nuestro cuerpo de chi. Y sentimos, vamos sintiendo los centros de energía. Vamos a ir primero a situar las manos frente al tantien, Vamos a sentir el tantien inferior. Vamos a sentir, a concentrarnos en el palacio del Ming Men. El jueguín encerrado, la espalda erguida y el Ming Men lo abrimos un poquito. Cuando estamos sentados es diferente de cuando estamos de pie. Lo hemos de llevar un poquito hacia adelante. Concentrar vuestra conciencia, focalizar la conciencia en ese espacio entre el tantien inferior y el mingmen. Sentir ese espacio entre las manos, sentir como si tuvierais entre las manos una bola dorada de chi, cálida, que os rodea. Que penetra en el Tantien, en el Palacio del Mingmen, que os rodea toda la zona. Sentís ese espacio profundo, relajado, el espacio de la energía congénita el espacio de la energía vital, de esos ahorros para la vejez, para la longevidad. Vamos a sentir ahora, vamos a llevar la mente al centro del universo. y Vamos a imaginar una espiral que viene de todas direcciones, desde todo el universo. Y baja en sentido contrario las agujas del reloj. Y va a ir hasta el centro de nuestro Ming Men, El palacio del Mingmen. Sentimos esa espiral que baja. Contamos nueve. Una. Sentimos esa espiral de luz. Dos. Tres. Sentimos como el Mingmen se llena de Chipuro. Cuatro. El espacio entre el Tantien y el Palacio del Mingmen. Cinco. Se llena de Chipuro, Chi primordial la célula madre del universo, seis, siete, sentimos ese chi de todas partes del universo, acude a nuestra llamada y nos llena esa zona de calidez de un sol dorado, ocho, 9. Llevamos ahora la conciencia al palacio Junyuan, detrás del páncreas y el estómago. Conecta con los órganos, con la esencia de los órganos y con sus emociones, con el sistema endocrino. Si el palacio del Mingmen conecta con el sistema inmune, el palacio del Junyuan conecta con el sistema endocrino, con la producción de hormonas. Por eso el estrés le afecta tanto. Por eso muchas veces el estrés nos afecta al sistema digestivo lo primero. Sentimos el Chi en el palacio del Junyuan Y visualizamos esa espiral. En sentido contrario a las agujas del reloj, del frente y a la izquierda, atrás, a la derecha, baja, viene de todo el espacio del universo, de todo el confín del universo. Y nos llena de chipuro el palacio del Kunyuan, profundo, partiendo chipuro. Sentir esa esfera de luz cálida y nos inunda a la altura del páncreas. Tres. Cuatro. Sentir el chi puro. Imaginad la, la espiral de chi. Seis. Siete. Sentimos y cuando no sentimos imaginamos. El chi acude. Ocho. Y nueve. La conciencia le llama. Vamos a sentir el senchi palas, el centro de la cabeza el Chi en el yuan Ti, sentimos que profundo, que sutil, que puro el Chi de la conciencia, lo sentimos fuerte, puro, profundo el espacio, como un pozo sin final, El chi de todas nuestras funciones, del cerebro, de la conciencia. Y vamos a visualizar esa espiral que gira en sentido contrario al reloj y viene al centro de la cabeza, desde el espacio profundo. Dos... Se vierte en el interior de la cabeza, en el interior del palacio del senchi. Tres. Cuatro. Nos llena de luz, nos indunda de luz dorada. Cinco. Seis. siete, ocho, seguimos sintiendo esa luz, esa calidez, nueve, sentimos el espacio, Sentimos, levantamos las manos muy lejos, muy lejos, muy profundo en el universo. Las hundimos en el chi primordial, las hundimos, levantamos el chi, vamos encima de la cabeza, por encima a verter chi puro. sentimos como se ilumina se ilumina el tantin superior el palacio del senchi los tres se unen se funde el chi del palacio del senchi del palacio del junyuan el palacio del Mingmen, llenando de chi todo el cuerpo, chi puro, despertando esos centros de energía, despertando. El chi es abundante, el chi es rico. Llena todas las células, cada célula que se forme se formará perfecta, cada tejido que se forme se formará perfecto, los órganos se armonizan, las emociones fluyen, no hay apegos. Sentimos el cuerpo lleno de abundante chi, sano, potente, joven. Sin perder esa sensación, suavemente nos ponemos de pie, nos colocamos en posición suavemente aseguramos los pies bien afincados en la tierra el peso ligeramente delante pelvis delante huellín Sube, inspiramos y sube un par de centímetros, conecta con Ming-Men, Abrimos Mingmen. Como si empujáramos el ombligo, el tuchi, y un pequeño botoncito saliera por detrás. Abrimos Mingmen. Hombros relajados, axilas huecas. Cabeza erguida, va el juey arriba, conectado con huellín, el, el canal central por delante de la columna vertebral perfectamente alineado. Barbilla un poco dentro, lengua en el paladar superior. Seguimos sintiendo entre las manos. Sentimos. Nos mecemos en el chi. Nos mecemos suavemente en el océano del chi. Sentimos de nuevo Tianmen perfectamente abiertos. Toda la zona abierta totalmente. Conectando con el cielo, sentimos Yong chuan en la planta de los pies, perfectamente abiertos, hundiéndonos en la tierra, conectando con el chi de la tierra. Sentimos los Lao -kong, perfectamente abiertos, conectando con el chi de los seres vivos. Nos abrimos totalmente. El chi es abundante en el interior. Vamos a subir lentamente los brazos a la altura y anchura de los hombros y vamos a levantar los dedos hacia arriba. Juntamos los pies, si no los tenéis juntos, deslizándolos. Mingmen bien abierto. Vamos a empujar. Y al empujar echamos el aire. Y vamos al universo. Cuando inspiramos, captamos chi del universo y va al mingmen perfectamente abierto empujamos al universo inspiro, capto, chi el mingmen totalmente abierto enriquecemos el mingmen llenamos el mingmen de chi Vamos al Mingmen, el, el espacio del palacio del Mingmen, profundo, se llena de chipuro. Inspiramos, abrimos Mingmen, echamos el aire, vamos al universo, muy lejos, muy profundo. sentir la sensación, abriros al universo, abriros al chi. Todo lo que hacemos es llevar la conciencia al universo. La conciencia capta ese chi puro y lo trae al interior. El chi le sigue. Seguimos abriendo y cerrando el minmen, conectando con el universo entero, con ese chi puro que tiene la capacidad nuestra conciencia de captar, de traerlo al interior, donde se transforma en el chi propio, nuestro. Nos vamos llenando de chi. Suave, pensad en el Mingmen, Sentir el Mingmen. Abrir y cerrar el Mingmen, ese espacio profundo, dorado la energía congénita, vamos al universo, nos abrimos, nos dejamos ir, nos rendimos al universo, la conciencia no tiene límites, no hay tiempo, no hay espacio, estamos unidos a todo lo que existe. Podemos ir al confín del universo, a aquellas galaxias lejanas, las primeras. No podemos penetrar en la materia más diminuta. Nuestra conciencia la expandimos. Sentimos el chi en las palmas de las manos. giramos las palmas suavemente y elevamos el chi. Lo llevamos sobre la cabeza. Visualizamos los brazos en el universo profundo. Captando chi puro, vertiendo por la puerta del cielo. Penetra enriqueciendo nuestro chi de la cabeza, de los ojos, los oídos, la boca, la nariz, el cuello, los hombros. Si alguien tiene alguna parte especial, puede centrarse más en ella. El pecho, los órganos del pecho, el abdomen, los órganos del abdomen. La columna, toda entera, se llena de chi. vertemos por el canal central, las piernas. Bajamos, sentimos como el chi. Baja por las piernas, hasta los pies, cogemos chi de la tierra y levantamos. llevamos al universo entero. Sentimos esa potencia del Chi en nuestras manos. Podríamos quedarnos horas así. No hay fuerza física necesaria. El Chi nos sustenta. En nuestro campo de Chi potente, el campo de Chi que todos unidos hemos constituido, Nos ayudamos, nos reforzamos unos a otros. Partemos por el canal central, llenándolo de chi, por la columna. Fluyendo por los órganos, desbloqueando cualquier bloqueo de chi. Deshaciendo, fluyendo libremente. sentimos el poder del chipuro del universo. Y es nuestra conciencia la que lo puede traer al interior. ¡Qué hermoso regalo! Bajamos a la tierra. Volvemos a captar chi de la tierra, lentamente sentir el chi en las manos, muy lejos, en todas direcciones, sentir, y volvemos a verter, Suavemente. Por la cabeza. Todos los meridianos, todos los tejidos se nutren, se llenan de chi abundante. Cada célula será una célula perfecta. Si hubiera algún patógeno, simplemente se transforma en chi y desaparece. Recogemos chi de todas partes, llevamos las manos a la altura del tantín inferior. Seguimos trabajando. esos centros de energía. Vamos a sentir de nuevo esa bola de Chi dorada a la altura del Tantien al palacio del Mingmen. Sentir esa bola dorada no solo está entre vuestras manos, está en el interior. Como un enorme salvavidas a vuestro alrededor y en todo vuestro interior. Sentid esa bola cálida. La sentís que profundo es el tanti inferior. Un espacio diminuto anatómicamente. Pero energéticamente es profundo, sin fondo, se vierte el Chi puro del Universo, en ese espacio sin fondo, ese pequeño, diminuto agujero negro de energía. Todo nuestro Tantin inferior se llena de Chi abundante, todas las células, Visualizad cómo se van llenando de chipuro. Cada célula que se forme será perfecta. Su ADN perfecto. Cada tejido perfecto. Los órganos perfectos. La energía de los riñones del mingmen crece, nos rejuvenece, nos sana. Qué profundo es el mingmen, lleno de potente energía. Sentirlo abierto hacia atrás, sentir todo el espacio. Esa bola de energía dorada como un sol que ilumina todo. El Mingmen, la puerta de la vida, el comienzo de la vida. Se asocia a la reproducción al comienzo y es la fuente de la longevidad. Sentid como esa energía potente para vuestra vida se llena como una fuente cuando abrimos para que pase el agua a raudales. Llevamos ahora la mente, la conciencia al junio en palas sentir de nuevo ese espacio. seguir abriendo el niño. Sentid la Juan Yuan Palace. El palacio del Juan Yuan, de la unión en uno. Conecta con todos los órganos, con la esencia de los órganos les da vida, los nutre, y a las emociones, cuando hay problemas de emociones del riñón, de miedos, de falta de voluntad, de falta de seguridad en sí mismo, cuando hay problemas de emociones de pulmón, tristezas, depresión, melancolía intensa, hay problemas de emociones del páncreas, excesiva obsesión, dando vueltas a las cosas sin poder parar. Cuando hay problemas de emociones en el hígado y la vesícula, problemas de ira, de cólera reprimida, de frustración, de falta de empuje, de falta de decisión, de tomar decisiones. Hay problemas de emoción en el corazón, esa alegría histérica, desbordada, exagerada. Necesitamos un palacio del junduan fuerte, pletórico, para que las emociones fluyan, para que estén equilibradas, para que los órganos se armonicen unos con otros, realizando su trabajo en conjunto. Sentid esa energía, mandadle la información de fuerza, de salud. Llevamos la conciencia al palacio del Shen chi, el centro de nuestra conciencia, la sede del ser verdadero, el Chi del ser verdadero. Abrimos y llenamos de chipuro profundo. Gobierna todo nuestro mundo, toda nuestra persona. Limpiamos, abrimos el subconsciente que se abra. Como limpiando una casa, abrimos las ventanas, y dejamos entrar la luz a raudales. Toda esa basura, ese polvo acumulado, que fluya, que salga. Llenamos de chipuro, de luz, el palacio del Senchi. Sentimos su potencia. Sentimos el cerebro perfecto, la memoria, el raciocinio. Sentimos la paz, la serenidad, la calma el Shen, tranquilo. Qué profundo es el palacio del Shen chi. Qué amplio, qué puro. Su Chi es de tan alta calidad. Una alta vibración. Sutil y muy sutil. Puro, muy puro. Casi, casi como el junio en Chile primordial. Lo sentimos dirigiendo nuestra vida, nuestra conciencia. Recordad, podéis elegir, podéis coger la información, escoger buena información para vosotros, información de salud. ¿Qué quiero? ¿Estar sano o estar enfermo? ¿Qué quiero? ¿Estar feliz o estar deprimido? ¿Qué quiero? ¿Esperar lo mejor o esperar lo peor? Escoged. Vuestra conciencia puede escoger. Escoged entre toda la información del universo aquello que queréis. Y aquello se hará realidad. Sin siang shir chan. Lo que desees se hará realidad. Lo que desees de verdad, con tu corazón, con tu conciencia, trabajando en ello. Lo desearás y trabajarás para ello. Con perseverancia con diligencia, con fe, con ganas, con humor, y lo conseguirás. Qué profundo es el espacio de la conciencia, qué sutil, qué bello, cuánto amor nos llena ese amor incondicional de todo el universo esa paz, esa serenidad, esa calma, nos sentimos uno con todos, y nuestras conciencias trabajan en esa dirección, no hay nunca nada que esperar mal, todo lo que nos llega es bueno, todo lo que nos va a llegar es positivo, de todo se aprende. Cuando ganamos ganamos. Cuando parece que perdemos, solamente estamos aprendiendo. Sentir esa verdad. Sentir como vuestro cerebro lo incorpora. Muy bien, vamos a elevar las manos. Cogiendo chi. Vamos al universo entero. Vamos a fundirnos en él. Y vamos a traer la conciencia de vuelta con todo ese chi potente. Y lo vamos a verter llenándonos de salud, de alegría, de bienestar, de calma. Llenando el cuerpo. Con los centros energéticos potentes, llenos de chi. De nuevo, abrimos. Vamos lejos, muy lejos, muy sutil, muy profundo. Vertemos el chi profundamente por todo el cuerpo. Por el tantien superior, el palacio de Senji, por la columna, el canal central, por la cabeza, por los hombros, la espalda, el pecho, el abdomen, las piernas, el palacio del junjuan, el palacio del Mingmen, el tantien inferior. Y la última. Muy lejos, muy profundo, sentir el chi en la palma de las manos, sentir la conciencia, nos trae ese hermoso regalo. Nos llenamos de chi, de información, de información de salud. Estoy sano, estoy joven, estoy fuerte. Los bloqueos desaparecen. El dolor desaparece. Todo está bien. Vamos a coger chi y vamos a llevar las manos una sobre otra. Mujeres la izquierda encima, hombres la derecha y llevamos al tu al ombligo al tantieme inferior cerramos para nutrir nutrimos convertimos todo ese chi potente que hemos captado se transforma en chi propio y se vierte por los canales los meridianos por las células, por los tejidos, por los órganos. Es el tiempo de ir más allá. Es el tiempo de evolucionar. Es el tiempo del despertar. El ser humano es la conciencia del mundo es el espíritu de la tierra, es la hora de evolucionar a una sociedad humana más consciente, más unida, que sabe que forma una unidad con todo lo que existe, que es consciente de que lo que se hace al mundo, se lo hace a la humanidad. Es hora de despertar y de sanar y es hora de compartir con el mundo entero, compartir con los que sufren, con los que están perdidos, con los que no tienen herramientas para sanar, para centrarse. Nosotros podemos, sabemos, es hora de despertar, es hora de compartir, es hora de sanar. Nuestro cuerpo está sano y fuerte, nuestro chi abundante, el chi y la sangre fluyen libremente. Las emociones están en armonía. La mente está en calma. Lleváis los brazos lentamente a los costados, sin abrir aún los ojos, movilizáis, aquella parte que se os haya quedado más anquilosada, movéis el cuerpo y suavemente, poco a poco abrimos los ojos vamos a hacer dos grandes jaolas. venga, para nosotros, para nuestras familias para el mundo entero, venga, ya que estamos, que para todos, venga, una, dos, ja, otra vez, una, dos, ja, gracias, Candra. De nada, Milka. Gracias a ti.